¡Salón El Botanero presenta! ¡Salón El Botanero presenta! ¡El momento que tú estabas esperando! ¡Próximo 14 de abril! ¡En la Catedral del Sabor! ¡Salón El Botanero! ¡Bailazo sonidero! Bailazo. Bailazo sonidero de cinco estrellas! ¡Se presenta desde la Tierra del Bajo, Dallas, Texas! ¡Sonido Gaviota! ¡Sonido Gaviota! ¡La Reina del Bajo! ¡La Reina del Bajo! ¡El Amante de los Tonos Graves! ¡Sonido Vampiro! ¡Sonido vampiro! ¡Sonido vampiro! ¡El sonero mayor! ¡El sonero mayor! ¡Sonido! ¡Sensación latina! Con toda la pandilla sonidera. Sonido con gato. Sonido con gato. Con la participación de Sonido Proyecto Latino. So, so, so, so, so. Sonido Proyecto Latino <música> Recuerda, este viernes 14 de abril En la Catedral del Sabor Salón El Botanero No falte, no falte. Invita la página sonidera de Dallas, Texas. Ya te la sabes: www.sonideroseguane.com.